Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Eh, gracias. Salam alaikum. Eh, las gracias os la doy yo por esa oportunidad. Y un placer estar contigo hoy. Un eh, Quisiera empezar esta charla de emprendimiento desde los inicios, ¿no? Díganos, ¿quién es sala? ¿Dónde viene? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Qué tipo de emprendimiento lleva? Porque su emprendimiento es peculiar y ¿Dónde realizas su impermiente? Eh, soy Salah Yacoubi, soy marroquí y como bien indica mi nombre, que nací mirando a la Meca. Escribo de derecha a izquierda y estoy circuncidado. Me, siempre me gusta decir esa última parte eh, al principio. Es una buena manera de decir que tengo un descapotable. Y, y Dios es grande y me hizo grande. Así que llevo 14 años aquí, de lo cual hay que restar 3 años, de la época que estuve ilegal. Eh, y lo he pasado en la sociedad invisible, como mi mano. Y pues que te voy a contar, eh, estudié arte dramático. Soy actor y lo único que no puedo hacer de ejercer de modelo porque me falta <risa> muy bien y ahora me especialicé en el humor, en el stand-up comedy estudié esa carrera también y ahora tengo mi propio show cómico, el Perata del Estrecho eh, que tengo ya he ya hecho un par de, de espectáculos en, varias en varios municipios varias ciudades eh, dentro de Marco en España y viene y viene ya una gira ya internacional en Marruecos, Francia y, y la verdad que, que bien, yo no esperaba tener este éxito y, y que, que, que el humor me abre muchas, me ha abierto muchas puertas de primero de emprender, de conocerme a mí mismo, de hacer conocer cosas tra que traemos de la cultura a, a est, a, a, al mundo occidental y la verdad que es una manera de, de, de, de, de, de trabajar, de fomentar, explorar muchas cosas que tenemos ¿Cuánto tiempo llevas emprendiendo? Pues desde el 2019 empecé ya en plan profesional y... Y la verdad que gracias a, al, al moverme mucho en, en el barrio, que como bien, bien sabemos aquí en San Francisco, que es un barrio sin trigo, y donde bueno, que, que tienes muchas, muchos elementos que te hacen entrar, eh, tener esta eh, eh, que te entra en eh, este don de escribir, ves mucha cosa, mucha vida, mucho idioma en la calle... Es, es como la llamo yo en mi propio es, es una mi, mi, mi república independiente San Francisco para mí es, es un mundo es un mundo que te hace te entra en la inspiración de, y, y la verdad que, que bien doy las gracias de este barrio que, y digo a la gente que, que tienen que venir a San Francisco para, para conocerlo de cerca cuando empezó a emprender ¿no? Nos... Eh, ¿Buscó financiación o subvención? Eh, por supuesto, por supuesto. Yo te miento si te digo que, que, que, que, tengo, que, que puedo autofinanciar. Siempre la financiación es algo fundamental de la parte total del trabajo. Y lo único que el mundo cultural eh, es eso, yo no soy autónomo. Lo que soy y lo que yo hago, pero me gustaría en un futuro... Eh, ser autónomo, porque también eh, te abre muchas puertas de, de, de, de, de dirigir tu, tu, propio, tu propia empresa. Eh, eso será el siguiente, el siguiente paso. Pero por momento lo que hacemos es eh, presentar nuestros proyectos a las, en, las en los ayuntamientos, Deputación, Gobierno Vasco, cuando salen ya las fichas escritas, y, y eso y much, eh, a veces nos, nos consiguen estas subvenciones y muchas veces no Digamos, ¿por, ¿por qué no le han conseguido esta subvención? Eh, pues la verdad eh, las dudas que tengo son espero, espero estar equivocado sí. eh, es, es, eh, por ejemplo el, el, el de ser quien eres y el tema también de los que era aquí las puntuaciones que dan los proyectos pues perdemos ahí mucha puntuación y, y muchas veces igual el tipo de el emprendimiento que hago no entra en el perfil que buscan ellos porque tienen muchas cosas en concreto y tal y no sé si son excusas o son verdades pero yo siempre busco les digo que necesito más explicaciones y no las encuentro el hecho es de decir que el hecho de ser inmigrante puede afectar a la hora que le concedan una subvención o financiación, digamos, de su punto de vista. O sea, bueno, eh, yo creo que sí, yo creo que sí, porque lo he vivido, pero no quiero ser injusto, sí. eh, no quiero ser injusto y lo que voy a tratar en ¿Sí? mis próximos eh, trabajos, mejorarlos. Y buscar cosas que me van a dar esa. Es, y lo van a fortalecer, lo van a dar más, más potencia. Y, y, y, y desde ahí sí que puedo decirte más adelante si afecta a ser inmigrante o no. Porque la verdad es que no me gusta ser, ser injusto, porque no. sé que, que en, otros, en otros sectores sí, ser inmigrante te, te, te, te, te, limita, te limita muchísimo. Y, y, y, y necesitas tener más trabajo, el doble esfuerzo y, y, y eso nos desgasta mucho, eh, te, te desgasta mucho y, y, y, y claro, eh, requiere más gasto. ¿Has acudido alguna vez a un instituto de emprendizaje como el Baimpiza o el de La verdad es que no, todavía no. ¿Por qué? Porque todavía estoy explorando uh, varias vías de pedir subvenciones o ayudas económicas y la verdad que es la primera vez que me entero sí. de eso y gracias, gracias, pues lo voy a tener ahí en mi, en mi mente. Por eso te digo que empezamos en 2019 y entre... porque tengo mi propio show y no tengo todavía mucho tiempo para, para estar al tanto. Eh, ¿Qué aspectos mejorarías a la hora de de que concedan financiación o subvención a personas ni, ni, ni migrantes, ¿qué aspecto mejorarías punto de vista? Yo lo que mejoraría es por ejemplo trabajar el tema de los tenerlo más presente y, y, y yo creo que solo esto. Y, y, y trabajar también el tema, por ejemplo, de, de género y Porque muchas veces eh, cuando tocas temas de igualdad, de género, de temas comunitarias, sí. y, y donde puedas aportar, te, te, siempre te piden qué, qué aportaría tu proyecto en el panorama actual, sí. no sé qué tal. Eh, eso, por ejemplo, que sé que voy mejorando con el tiempo, todavía estamos empezando, dos años no son muchos, y, pero me, yo lo que mejoraría también... Es los que tratan y los que revisan nuestros casos y esos eh, nuestros proyectos que sean neutrales y que intentan eh, ampliar un poco la visión. Que los inmigrantes, nuestros proyectos, son van a enriquecer a, al mundo cultural y van a, y van a abrir más, más, más, más posibilidades de que traiga otro público. Eh, ¿Qué consejos le darías a un, a un migrante a la hora de buscar financiación o en su, su proyecto? Bueno, de la poca experiencia que tengo, yo pocos consejos le puedo dar y uno de ellos es eh, tener proyectos originales eh, únicos, siempre buscar su, su toque personal, su sello personal confiar en, en su sus habilidades y eh, su creatividad, eh, y sin más, y eh, siempre tener esa disciplina y, y tirar para adelante eh, y dejarse llevar. Eh, vale, Por último, le quería pedir: me, me han dicho que no le gusta agregar sus monólogos, o tiene algo preparado, algo. Sí, ya sabes. Que que... Ha preparado y quería que nos des. Esa vivencia, ¿no? esa, ese humor que deseamos mucho uh -huh. Nos, nos, nos, nos podría conceder Vale, vale, siendo tú, Neftali Pues ya sabes que tus Que tus pedidos eh, Están Están cumplidos Pues un placer, yo creo que soy alguien especial Para Salah, pues Salah sí, el micrófono es tuyo Muy bien, pues como os he dicho Al principio, soy Salah Yacob He venido aquí hace 14 años Claro he venido cuando las cosas en ceuta estaban mejor sí. y estaban mejor no refiero a que la valla fuera más baja sí. tal y no, no no no no peor todavía Eh que he venido cuando las cosas estaban mejor sí sí sí que claro ahora está me han dicho unos amigos que estaba escalay en la frontera haciendo guardia le han visto sentado en una silla con su escopeta Eh eso sí claro eh, comiendo pinchos moronos y criticando como los jubilados. Menudo, <risa> menudo vasco está hecho este Abascal. Una cosa que quiero aclarar que a mí como inmigrante no me trajo aquí la miseria sino la curiosidad que a mí me trajo la curiosidad porque soy una persona curiosa, me gusta viajar conocer gente, personas, culturas de hecho he viajado en, en, en medio mundo. He llegado hasta Bermeo fíjate y ¿Eh? Y además he venido aquí para conocer me, el origen de mis antepasados. Sí. Como bien sabéis, eh, estuvieron aquí los andaluces hace mucho tiempo. Sí. sí, estuvieron aquí 800 años. Lo que no entiendo es cómo no han podido aguantar tanto con lo, que, lo bien que se come aquí. Pero follar no tanto, ¿eh? <risa> pues eh, gracias a la... Oh, la, la has dejado en un buen tiempo así, en, en un buen... Nos, da, nos da de caliente Gracias Salah Por y su gran experiencia Sobre y, todo la última frase Y este el humor, consejo, y el humor que no falte a nuestras vidas Que, que, el, que... el humor te acompañe en Estali. Exactamente, pues Este ha sido Salah, gracias por, por todo y Gracias a ti Y me encantaría tenerle otra vez En nuestro programa Gracias <risa>